I love you. Te vamos a dar una pela. Who tronzado. the tronzado. out? tronzado. let tronzado. dance tronzado. Who tronzado. the dance out? Who let escucha ya la tuya. Yo quiero mujeres, búsquete a la suya, y que venimos gozosos, sabroso. Se soltan los perros, por eso estamos locos. que te pone gozoso, que cuando te lo escuchas te vuelve medio loco, mi gente, que lo bailen pegado, la chica lo que quiere es que yo venga virao, mi gente, que lo bailen pegado, la chica lo que quiere es que yo venga virao. Esto es lo que pasa cuando la verdadera música enciende. apellido ya tú sabes cuál es vampiro